Hola, ¿qué tal? Te voy a explicar de manera fácil cómo saber si eres de la fase 1, de la fase 2 o la fase 3 de Trust Investing. Es súper sencilla. Tenemos que quedarnos inicialmente con el dinero que metiste. Supongamos que el dinero que metiste son estas manzanas. Da igual si hiciste interés compuesto, eso no importa, por desgracia, ¿vale? Entonces lo único que cuenta es el dinero inicial que metiste. Digamos que fue esto. ¿Qué sucede si tú durante el proyecto que iniciaste nunca... Has sacado o transferido, eres de la fase 1. Ahora, otro ejemplo, si tú por lo que sea transferiste o retiraste una manzana, te siguen quedando dos manzanas, ¿ok? Así que eres fase 1. Ok, ahora, otro ejemplo, sacaste y transferiste, te queda una manzana, entonces eres fase 1. Tenemos tres manzanas, sacaste, retiraste, no te queda ninguna manzana, por lo cual eres fase 2. ¿Tienes tres manzanas? Igual, sacaste, transferiste, comiste media manzana, entonces serías fase 1, ¿ok? Eh, básicamente tienes que añadirle al dinero que has metido el 15% adicional... Y si tú has sacado menos dinero de lo que inicialmente metiste, eres fase 1. Si has sacado más, eres fase 2. De la fase 2, de momento, a día de hoy, no se sabe nada, solo que nos van a dar un token. Otro ejemplo, tú metiste tres manzanas, eh, pero independientemente, digamos, has transferido, te quedan dos manzanas y ahora no puedes acceder a tu cuenta. Tú le preguntas a tu patrocinador, tu patrocinador te dice que la cuenta está cancelada porque él lo puede ver. Lo que tienes que mandar o ir recaudando es cómo compraste las primeras manzanas iniciales, es decir, cómo ingresaste este dinero para que vayan estudiando tu caso y después de que termine la fase 2, en teoría, inician con las cancelaciones. Así que bueno, como ves es muy fácil, simplemente revisas lo que tienes, lo que metiste inicialmente, lo que compraste o transferiste y lo que has sacado. Espero que este paso te haya servido y ya sabes, come verduras que es saludable. <ríe> Perdón, come frutas que es saludable, que tengas un bonito día. Hasta luego.